Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas y todas las ciencias afines a ella. En esta clase veremos método de reducción-explicación para ecuaciones de 2x2 y ejemplos del método de reducción para solucionar ecuaciones. Comencemos. Primero definamos este método. En este método se elimina una de las variables sumando o restando las ecuaciones del sistema x o y. Para lo cual es necesario que el coeficiente de la variable que se elimina sea igual en ambas ecuaciones. Método de reducción. Su procedimiento es el siguiente. Primer paso. Ordenamos las ecuaciones para que los términos semejantes queden en la misma columna. Número 2. Multiplicamos una de las ecuaciones para que el coeficiente de una de las variables sea igual en ambas ecuaciones. Número 3. Eliminamos la incógnita cuyos coeficientes son iguales por medio de una resta. Pasos 4. Resolver la ecuación que resulta para encontrar el valor de X. Número 5. Sustituimos el valor de X en una de las ecuaciones iniciales para encontrar el valor de Y. Y por último, comprobamos los valores encontrados para X y Y sustituyéndolos ya sea en la ecuación 1 y ecuación 2. Este método se utiliza mucho para resolver sistemas de ecuaciones y es muy práctico. Vamos a mirar algunos ejemplos para dar más claridad a este método. Ejemplo número 1. Tenemos estas dos ecuaciones, 3x menos y igual a 7 y 4x menos 5y igual a 2. Entonces vamos a llamar la primera ecuación como ecuación 1 y la siguiente como la ecuación 2. Vamos a dividir esto para trabajar y vamos a hacer lo siguiente. Como primera medida este numerito que está acá vamos a multiplicarlo por toda esta ecuación y este número que está a este lado va a ser lo mismo pero uno de los dos lo vamos a dejar con signo contrario entonces miremos el primero va a quedar con signo positivo, el 4 va a multiplicar la primera ecuación y el otro lo vamos a dejar con signo negativo para que al multiplicar quede una positiva y otra negativa y así poderla eliminar 4 por 3, miremos, 12, 12x, 4 menos, y daría menos 4y. Ahora menos 3, menos 3 por 4 daría menos 12, menos por menos daría más, 3 por 5 da 15, menos por más da menos, quedando menos 6. Ahora vamos a efectuar la resta que ocurre acá, 12x menos 12x nos daría 0, y menos 4 más 15 daría 11. 15 menos 4 nos daría 11. Y 28 menos 6 daría 22. Ahora vamos a despejar Y. Este Y tiene un número que lo está multiplicando. Lo vamos a pasar a dividir. Quedando 22 dividido 11. Y 22 dividido 11 nos da 2. Es decir, que Y es igual a 2. Ya encontramos el valor de la primera incógnita vamos a encontrar el valor de la siguiente que sería en este caso x. Miremos. Para ello debemos reemplazar en la ecuación sea la 1 o sea la 2. Vamos a tomar en este caso la ecuación 2. En la ecuación 2 aquí aparece y, pero como ya la encontramos, lo vamos a reemplazar por el valor de 2. Entonces, ¿esto qué nos quedaría? 4x menos por más da menos. 5 por 2 10 dando menos 10 como está restando lo vamos a pasar al otro lado a sumar quedando 2 más 10 y 2 más 10 nos da 12 por último este 4 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir quedando 12 dividido 4 y 12 dividido 4 nos da 3 es decir que x vale 3 y varía 2 y x valía 3 ahora vamos a comprobar si sí, funcionó bien nuestra ecuación, vamos a tomar una de las dos una de las ecuaciones decía que era 3x menos y igual a 7 x valdría 3, lo reemplazamos y y pues que ya lo encontramos valdría 2 3 por 3 daría 9, 9 menos 2 si lo restamos daría 7 igual a 7 es decir que se cumple la ecuación, se debe cumplir tanto para la primera como para la segunda Quiere decir que las respuestas satisfacen el ejercicio. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Tenemos 11x más 6y igual a 10 y menos 6x más 9y igual a 15. Vamos a llamar la primera ecuación, ecuación 1 y la siguiente ecuación 2. Ahora hacemos lo mismo. Pero miremos un caso particular. Miren que la ecuación de abajo ya x está negativo. O sea que aquí no es necesario que a uno, uno de los dos tenga signo negativo. Entonces vamos a dejar ambos términos. O sea que el 6 va a multiplicar todo esto y este 11 va a multiplicar la parte baja. Pero no es necesario cambiar el signo ya que este ya tiene su signo. Nos quedaría lo siguiente. 6 me multiplica todo esto. 6 por 11, 66. 6 por 6, 36. Y 6 por 10 nos daría 60. El otro nos daría 11. 11 menos 6, menos 66. 11 por 9, 99. Y 11 por 15 nos daría 165. Entonces vamos a efectuar la suma entre ellos. Miremos que 66X menos 66 se cancelan, daría 0. 36 más 99 nos daría 135. 135. 60 más 165 nos da 225. Volvemos a este mismo caso. Este número está multiplicando a la Y. Lo vamos a pasar a dividir. Quedando 225 dividido 135. Vamos a sacarle a esto quinta. Quinta de 225 y quinta de 135. Nos quedaría 45. Quinta de 45. Y quinta de 135 nos da 27. Si a esto lo simplificamos más, le podríamos sacar novena. Novena de 45 y novena de 27. Novena de 45 nos da 5. Y novena de 27 es 3. 9 por 3 daría 27. Quedándonos y con el valor de 5 tercios. No nos deben asustar cuando nos dan fraccionarios. En algunos momentos pueden dar números sin fraccionario o en otros casos con fraccionarios. En este caso nos dio un fraccionario. Tenemos que Y es igual a 5 tercios. Vamos a reemplazar Y en una de las dos ecuaciones. Miremos. Reemplazamos en la ecuación sea la 1, la 2. En este caso vamos a reemplazar en la ecuación número 1 5 tercios, que es Y, lo vamos a reemplazar acá. Por eso acá Y toma el valor de 5 tercios, ya que la ecuación es... 11x más 6y igual a 10. Efectuamos la multiplicación que hay acá. Tenemos que se multiplica de esta forma, 6 por 5. Y acá como no hay denominador, 1 por 3. Esto nos quedaría de la siguiente forma. 6 por 5, 30. 3 por 1 da 3, dando 30 tercios. Eso se puede simplificar. Tercera de 3, 1. Y tercera de 30, 10. Y nos quedaría 10. Como está sumando, lo vamos a pasar al otro lado a restar, quedando 10 menos 10. Tenemos estos 10 menos 10, eso nos daría 0, y este 11 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Y 0 dividido 11 nos da 0, es decir que x equivale al valor de 0. O sea que y vale 5 tercios y x vale 0. Vamos a reemplazar en la ecuación. Vamos a comprobar si nos funciona Entonces tomemos una de las ecuaciones. Una dice que... Menos 6... Por X... Que en este caso vale 0... Más 9... Por Y... Y, y ya lo encontramos que es... 5 tercios. Entonces... 6 por 0 nos da 0... Y simplificando esto... Tercera de 3 es 1... Tercera de 9 es 3... 3 por 5 nos da 15, o sea que esto daría 0, más 15, quedando 15 solamente, o sea que 15 es igual a 15. Se nos cumplió la igualdad sin ninguna dificultad, con los valores de x igual 0 y de y 5 tercios. De esta manera concluimos esta primera parte de métodos para resolver ecuaciones de 2 por 2.